Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este espacio de Brahma Kumaris, de las charlas de los martes, y hoy terminamos la serie que habla sobre las prácticas para el progreso espiritual con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre un estado de independencia interior, y para ello les invito que empezamos la charla con pequeño ejercicio de introspección. Les invito a relajar el cuerpo, a tomar una respiración suave y profunda y a volver su atención hacia adentro. Conectándose con la esencia del ser. el ser de luz que es libre de cualquier dependencia, un ser pleno y contento consigo mismo. Om Muchas gracias. ¿Qué les pareció buena es esta experiencia? Porque este estado de independencia interior es el, el estado que nos permite expresar a nosotros mismos desde nuestras cualidades originales, nuestras cualidades más auténticas, libre de cualquier tipo de condicionamiento o influencia externa. Es como poder ser uno mismo el amo de su propio pensamiento, de su propio sentimiento, de su propio estado interno. Es como la traducción de este estado de independencia interior. Y para ello eh, vamos hoy a conversar un poquito, qué debemos comprender y poner en la práctica para poder acercarnos de este estado. Esta frase es muy conocida, que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual y sí somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero hemos olvidado que somos estos seres espirituales y empezamos a identificarnos con la parte humana, con la característica física, material, visible del ser humano. Y cuando empezamos a identificarnos, identificarnos con el cuerpo, identificamos también con nuestros roles, con nuestro estatus laboral, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Toda esta identidad que es relacionada al cuerpo también es muy temporal y es cambiante. Entonces esto tiene un impacto también en el alma. Cuando todo en lo cual me identifico es cambiante, es temporal. ¿Cuál es la experiencia que tengo de mi estado interno? En realidad puedo sentir un vacío muy grande. Mismo que yo haya logrado el trabajo que siempre he deseado. Mismo que yo haya logrado formar la familia que siempre he deseado. Mismo que yo tenga todo aquello que... Necesitaba tener para sentir seguridad como una casa propia, un carro propio, tener el confort de cosas materiales. Mismo que yo haya logrado realizar viajes y eh, hacer todo lo, lo que yo quisiera hacer. Pero aún así puedo sentir que hay un vacío interno que no se puede ocupar o llenar con cosas que vienen de afuera con cosas externas y además de eso, por haber esta sensación de vacío, de vacío empiezo a buscar afuera experiencias para poder llenar algo que está adentro. Como he identificado con la parte externa material del cuerpo, toda mi atención también va hacia afuera, entonces tengo la sensación o la ilusión de que algo externo a mí me va a traer la sensación o la experiencia que el alma desea. ¿Pero qué es que todas las almas desean experimentar? ¿Cuál es el deseo más puro de todas las almas? Sentir paz verdadera, amor verdadero y felicidad verdadera ¿Verdadero por qué? Porque es algo interior y es algo permanente. No es algo temporal que cambia que empieza y luego termina, es algo estable y constante y eso ayuda a crear en mí un estado interno más estable, más fuerte, que genera confianza en el propio ser, pero si sigo sintiendo este vacío es porque sigo identificándome con esta identidad del cuerpo, esta identidad que es temporal. Entonces, cuando estoy en esta conciencia, cuando tengo la identidad en todo lo que es temporal y cambiante, el alma sigue deseando buscar afuera algo para llenar lo que está dentro. Y a veces logra experimentar algún tipo de felicidad, de amor y de paz, pero que es ilusorio y dependiente de algo externo. Es ilusorio porque va a terminar en algún momento. Genera en el ser un, una sensación de, de auto, de su vida. Pero luego que termina, uno experimenta este vagonazo. Y por experimentar este vagonazo, surge el deseo de tratar de experimentar otra vez. Entonces, uno se vuelve dependiente a esta experiencia y también a aquel externo que me ayudó a generar esta experiencia. Así que todos vivimos rodeados por diferentes influencias y las influencias son como colores externos que se mezclan a nuestras características originales y que cambian nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Todo lo que yo deseo me va a influenciar y esto va a cambiar cuando tengo influencia de algo, cambio mi forma de expresar. En vez de expresarme en base a mis cualidades originales, mis cualidades auténticas del ser, empiezo a expresarme y a realizar acciones en base a, una, a un deseo, a una expectativa de querer tomar algo que me genere esta experiencia, mismo que temporal, de aquello que deseo. De una paz, de una felicidad o un sentimiento de amor. Entonces empezamos a confundir muchas veces estas experiencias temporales y e ilusorias con lo que es, por ejemplo, el amor verdadero, que es constante, que es de dentro hacia afuera. Cuando empezamos a sentir amor hacia los cuerpos, confundimos el amor con la lujuria. Cuando estamos, eh, cuando confundimos el amor... Con el amor hacia los míos, confundimos el amor con el apego. Cuando empezamos a confundir el amor con el amor a los objetos, a las cosas, esto me hace confundir el amor con la avaricia. Cuando confundo el amor con el amor con la comida, confundo el amor con la gula. Cuando confundo el amor con el amor a mis propias ideas, a mis, propias, mis propios pensamientos, confundo el amor con el ego también. Y cuando paso a expresarme en base a estas debilidades, entonces cada vez más me vuelvo dependiente a todo aquello que externo a mí, pero que me ha generado una sensación temporal de ello. Y también empiezo a perder mi propio poder espiritual, el poder que me hace sentir eh, el amo de mi propio ser. Cuando pierdo este poder, ya dejo de ser el amo y paso a ser un servo, paso a ser un dependiente. Entonces, cada vez más paso a ser influenciado por cosas externas. ¿Y a qué nos hacemos dependientes? Principalmente a lugares, personas y objetos y a todo aquello de quien o de lo cual yo logro tomar algo que me ayuda a mí tener una experiencia temporal de aquello que yo deseo, la paz, la felicidad o el amor. Y entonces, ¿cómo logramos ser libres? Recuperar otra vez nuestra capacidad de sermos, de sermos el amo de nuestro propio ser, de poder elegir y crear nuestro propio estado interior. Cuando dejo de, identificar, de identificarme con mi cuerpo, cuando vuelvo a tener la conciencia de que soy el alma y ser espiritual, cuando logro conectarme con la experiencia de que todo lo que yo deseo ya tengo, ya soy, puedo experimentar al volver la atención hacia adentro, a poder entrar en contacto otra vez con mi naturaleza original. Cuando permito reconocer mi verdadera identidad como esta identidad que es espiritual, invisible, metafísica, puedo entonces experimentarme de otra forma. Puedo sentir que adentro no hay un vacío, que adentro ya hay aquello que yo estaba buscando afuera, pero que hay adentro de una manera constante. Lo que necesito apenas es volver a entrar en contacto. Y así como la pureza que hay en el agua la hace natural, así como la pureza que hay en un niño lo hace auténtico, así como la pureza que hay en el oro lo hace muy valioso, es la pureza también la fuerza que me permite experimentar mi estado más verdadero, más natural, más auténtico y más valioso. Y es muy valioso porque logro entrar en contacto con mis propias cualidades y logro a volver a experimentar este auto respeto, vaciado, en mis cualidades internas y no vaciado a nada que venga de afuera, no necesito, no necesito reconocimiento de nadie afuera, no necesito que algo o alguien de afuera reconozca mi valor porque yo mismo puedo accesar, puedo experimentar y puedo reconocer el valor que yo mismo tengo. Cuando logro eh, reconocer, cuando logro experimentar que yo ya tengo todo lo que he buscado afuera. Cuando logro identificarme con el ser espiritual, que es un ser de luz, y es una luz que vibra la paz, que vibra el amor, que vibra la dicha, que vibra la pureza, la sabiduría y el poder espiritual, puedo entonces sentirme como un ser más pleno. Puedo sentir contentamiento con el propio ser. Entonces, ya no tengo la necesidad de buscar nada hacia afuera. No hay un deseo de tratar de llenar cualquier tipo de vacío, porque ya me siento un ser íntegro, completo y pleno. Y desde esta plenitud es que logro expresarme con libertad, porque no estoy con expectativas de recibir nada de afuera. Yo apenas expreso lo que hay adentro. Y esta es la más pura expresión de mis cualidades originales. Entonces, puedo ser libre para expresar quién realmente soy y al mismo tiempo permito que los demás también sean libres para expresarse. Porque no tengo expectativas de que ellos actúen de una manera específica, que yo desee que ellos se comporten. Entonces, es... Eh, la base también para la creación de relaciones armoniosas, de relaciones de felicidad, terminando con el tipo de, cualquier tipo de relación de sufrimiento, de relación de culpa o de cobranzas, de expectativas. Entonces, cuando uno vive desde esta plenitud y no del vacío, uno puede empezar a expresarse de forma libre. Entonces, les invito ahora, hacer una práctica para poder tener esta experiencia, poder sentirse realmente como este ser pleno y a partir de ello, poder vivir con esta libertad. Entonces, pueden tomar una respiración profunda. Pueden acomodarse en la silla donde están, relajando los hombros, el rostro. Y descansar la mirada en un punto fijo. Y desde allí, vamos a volver la atención hacia adentro, rescatando la conciencia de quien realmente soy. El ser espiritual. Invisible, metafísico, y eterno. Soy un ser de luz. Soy paz, amor, y dicha. Para conocer mis propias cualidades, logro rescatar el autorrespeto, experimento el valor y la grandeza que hay en mí. permítome sentir contento con el propio ser Desde esta conciencia de ser un ser de luz pleno, libre A través del pensamiento, conecto con el alma suprema, mi padre espiritual. El ser que es siempre puro y siempre constante. el Océano de Amor, el Océano de Pureza, que tiene una mirada sobre mí muy especial. El Alma Suprema me acepta tal como soy, y solamente ve mis cualidades. Y logro experimentar una relación tan cercana con mi Padre Espiritual. que permito que mi corazón se abra para recibir su amor espiritual, llenando todo el ser. Com seu amor Experimento estar desbordando Experimento Ser amor Y a partir de esta experiencia de ser amor de irradiar amor y de estar pleno de amor puedo entonces regresar Y volver a desempeñar mi papel a través de mi cuerpo, interactuando de forma armoniosa y expresando este amor espiritual en todas mis interacciones. con todos que están a mi alrededor. Om Shanti.